Ha salido la primera imagen de la película de Mario Bros y miren, tienen que ver esto. ¿A poco no se ve increíble? Se ve... se ve súper. Miren, tiene aquí detalles de los gorritos, su cabellito... Se ve un poco raro su menerol, pero... Miren, hasta tiene agujetas, ya, es oficial. Mario tiene agujetas en sus zapatos. <ríe> la película va a salir el día 7 de abril, aquí... Y está hecha por los que hicieron los Minions. Este, mi villano favorito. Aquí dice, Illumination Studios y Nintendo. Tiene, esto tiene muchos detalles. Entonces quería checar con ustedes qué tantos detalles podría haber. Como por ejemplo, el cofrecito. Este cofrecito es de Mario Bros. 3. Vamos a ver también como cuántos Toads hay. Hay 1, 2, 3, 4, 5... Y aquí había más 6, 7, 8 de los que veo. Miren, acá hay otros más, pero ya. Como que es demasiado contar a todos los chiquititos. Sería, sería muy difícil. A ver si alguien puede en la audiencia contar. ¿Esto será un toad o será otra cosa? Tienen las pipas, unos hongos gigantes. Y todo esto me recuerda mucho a cómo se ve... El parque de Universal, creo que están haciendo como algún tipo de marketing también para, con, para que vayas, para que disfrutes el mundo exacto, como lo pensaba Miyamoto. Ah sí, por cierto, Miyamoto está haciendo el guión, está haciendo el guión de la película junto con los de Illumination. Entonces, yo no soy fan de las películas de Illumination, pero yo creo que va a salir muy bien la película porque está supervisada por Miyamoto. Entonces, bueno, esperemos que todo salga bien. Porque miren, aquí hay también detalles de monedas de oro. Un huevo de Yoshi aquí de este lado. Entonces, igual y sale Yoshi. Bueno, tiene que salir, ¿no? Es como demasiado... Obvio, sí. Ponlo, ponlo Miyamoto. Y este se parecía a Capitán Toad, pero creo que le llaman... Eh, un Toad Traveler, Toad Traveler, algo así. Personajes de Mario 3D Land. Un chip chip aquí este todas tiene aquí a un, a un chip chip o aquí unos como doblones de oro ¿Qué, qué será lo que está cargando de este lado bueno entonces pues yo voy a estar el día que se va a estrenar el tráiler es el día jueves a las 6 entonces no te lo puedes no yo voy a estar el día jueves 6 eh, va a ser a las 3 más o menos de la tarde Así que suscríbanse y estén atentos porque voy a ver en vivo, va a haber una Nintendo Direct de esto. Entonces, suscríbanse, véanlo conmigo y nos vemos para ese día. Chau chao.